Hola, mi nombre es Melissa Leo, curso la carrera Profesorado de Matemática en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes San Luis. El siguiente video tutorial lo realicé para la asignatura Alfabetización Digital en carácter de examen final. Aquí en la pantalla podemos observar un muro digital llamado Padlet, el cual es una herramienta de la web que permite almacenar y compartir contenido multimedia. Puede utilizarse como tablón personal, pizarra colaborativa. Padlet permite insertar textos, imágenes, videos, enlaces, entre otros. El tema a desarrollar asignado por la cátedra es sobre la herramienta ofiomática trabajada en la clase número 3, planilla de cálculo. La planilla de cálculo es una aplicación de Google Drive que permite editar contenidos en línea con hojas de cálculo utilizando funciones predeterminadas, filtros y gráficos. Permite el uso de herramientas para desarrollar actividades y analizar información de manera individual o colaborativa. Que esta es una de las ventajas con las que cuenta, debido a que pueden trabajar diferentes personas desde diferentes dispositivos. Como desventaja puedo llegar a notar que se necesita de la, de la conexión permanente a internet. Para acceder a una planilla de cálculo, debo ingresar al sitio web de Google, ir a las aplicaciones, hacer clic en Drive, una vez que hacemos clic ahí, se despliega en la pantalla una serie de opciones donde debo hacer clic en Nuevo y en la solapa Hojas de cálculo de Google, hacer clic. A modo de ejemplo, descargué el trabajo práctico número 3 para mostrarles algunas de las funciones con las que cuenta esta aplicación. Como podemos observar en la pantalla, vemos una cuadrícula formada por filas que están enumeradas y columnas que están designadas con letras imprentas mayúsculas. La intersección de cada fila y de cada columna se llama celda. Por ejemplo, en la celda que estoy situada se llama B4. También podemos ver el nombre del archivo, el cual podemos borrar o podemos editar. Vemos una barra de menú, una barra de herramientas y una barra de funciones. También podemos realizar otras operaciones como por ejemplo modificar el tamaño de la letra, el tamaño de las celdas, el color de fondo, el color y el tipo de letra, entre otras de las Voy a proceder a realizar el trabajo práctico a alguno de los puntos. El punto 1 solicita en la columna A los números del 1 al 20. Por lo tanto, hago clic en la celda donde está el número 1, voy a formato, número, texto sin formato, hago clic sobre el punto azul inferior derecho y me desplazo hacia abajo manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse. Cuando suelto observo que se colocaron los números del 1 al 20. En el punto número 5 dice en la columna E generar los días de la semana. Procedo de la misma manera, hago clic en la celda donde está domingo, voy a formato, número, texto simple. y se repite el día domingo, entonces hago clic sobre la celda y procedo a borrar. En el punto número 2 me solicita que debajo de cada uno de los campos del título que aparecen en la fila 16, mover los datos que corresponden a cada campo. En este caso debo mover los nombres y las edades. Para ello selecciono el rango de los nombres, y pegar como podemos observar los datos fueron movidos de manera correcta en el punto número 3 me pide organizar los siguientes datos en forma ascendente por nombre es decir me solicita trabajar con filtros para ello debo seleccionar las celdas de los títulos ir a filtro y en este caso colocar de la A a la Z en forma ascendente como podemos ver los datos se ordenaron de manera correcta en el punto número 4 me pide hallar el máximo el mínimo y el promedio de la edad para ello debo hacer clic en la celda de máximo ir a las funciones máximo y seleccionar los datos a los cuales quiero aplicarles el máximo en este caso la edad Procedo de la misma manera con el mínimo, hago un clic en la celda, luego en la opción mínimo y selecciono los datos de los cuales quiero obtener el mínimo. De la misma manera procedo con el promedio y ahí vemos que obtuvimos los datos solicitados. En el punto número 5 me pide calcular el total de faltas por alumno aplicando la función suma. Nuevamente me pide trabajar con fórmulas, en este caso la suma. Para ello debo hacer clic en la celda donde quiero obtener la sumatoria. Elijo la opción suma y selecciono el rango de datos a los cuales quiero aplicarle la función suma. Allí vemos que obtuvimos un total de 11 para el primer alumno. Para no realizar esta actividad de reiteradas formas, hago clic sobre la celda donde obtuve la suma total y sobre el punto azul, haciendo clic me desplazo hacia abajo. Ahí podemos ver que se realizaron las sumas totales de cada uno de los alumnos. En el punto número 6 me pide un gráfico de barra las faltas en los meses. Para ello debo seleccionar el rango con los nombres desde agosto hasta diciembre, coloco insertar, gráfico y ahí vemos que obtuvimos el gráfico. En este caso es de columnas pero como solicita un gráfico de barra, lo podemos modificar desde esta sola. Vamos a gráfico y elegimos la opción Barras. Y lo movemos hacia abajo de los datos. El punto número 2 me pide un gráfico de columnas del total de faltas y colocarlo en una hoja propia. Para ello debo seleccionar los nombres. en cada uno de los nombres voy a insertar gráfico y ahí vemos que se colocaron los nombres de los alumnos y el total de faltas también me pedía que lo moviera a una hoja propia para ello debo hacer clic en los tres puntitos y elegir la opción mover a hoja propia así podemos ver que los datos de gráfico se han movido a otra hoja, donde podemos cambiarle el nombre. Vamos a colocar como solicita la consigna, total de faltas. También vemos que se les puede cambiar el nombre a cada una de las hojas y se pueden mover a una posición o a otra sin alterar los datos. Para compartir este archivo vamos a la opción compartir y debemos colocar los correos de las personas con las cuales queremos compartir este trabajo. Luego podremos seleccionar si cada una de estas personas pueden editar, pueden comentar o pueden simplemente ver este archivo. Como conclusión de este video puedo decir que fue una actividad interesante ya que me permitió no solo conocer programas y sus funciones, sino también hacer uso de ellos. Tanto esta actividad en particular, como el cursado de la materia en general, fue de gran aporte para mi crecimiento personal y como futura docente Espero haya sido claro y cumpla con las expectativas. Muchas gracias. Saludos.